Seguimos aquí en nuestro contacto Eso. diario, sí, compartiendo mismo. con ustedes todas las informaciones, tanto nacionales como internacionales, y los comentarios. Hermano Sergio, cuénteme qué fue lo que bueno, pasó en el Congreso ayer. Dígame, bueno, se quiero. afueras hoy, del Congreso. Hoy la nación se, se, se levanta. Digo, desde ayer ya habían corrido en todos los, los ambientes de las redes sociales y los periódicos de circulación nacional y otro con, con, dándole poca connotación al, al hecho, ya que tú sabes que la, nuestros eh, informantes no, eh, <risa> se lateralizan aquí. Pero en las redes sociales, gracias a Dios, nosotros tenemos... O gracias, a veces desgracia y desgracia, porque lo, las redes sociales son utilizadas eh, a veces, eh, a veces sin, sin ningún tipo de profesionalismo, sin una, eh, ningún tipo de... de hasta de la falta de conciencia con las informaciones, pero eh, se, se, se corren muchas cosas que al final eh, siempre son reales, y las imágenes que vimos el día de ayer eh, nada más y nada menos no fue no fue una imagen donde vimos enfrentamiento entre los muchachos de la, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Policía Nacional vimos a quienes hacen las leyes ¿verdad? Eh, quienes tienen que deben de ser por lo menos personalidades de nuestro, de nuestro ambiente político y social que son los diputados pero más aún es, es, es el asunto en, nosotros como dominicanos ya estamos, eh, hemos perdido lo que se llama la capacidad de asombrarnos pero lo más asombroso en, ese caso, en este caso es que los diputados no son el PRM contra el PLD, el PRSC y con su facción con el PRM, más el PRCC con su facción del PLD. No señor, están así que hasta los que eran de otro partido pasaron el día de ayer hacia, a filas de, del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos viendo... Maltrato eh, a diputados de, de la misma corriente política, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Diputados elegidos por, pa, del PLD, Partido de la Liberación Dominicana. O sea, para que vean lo que es la vorágines del poder, lo que es el poder no... No es, no es un asunto de que estamos pensando en, en, en, la, en, la, en la ciudadanía, no es que estamos pensando en un pueblo que necesita de desarrollo, no es que estamos bregando con un plan para, para un plan de desarrollo de, a 20 años de nuestro país. No. Ahí nuestros candidatos, nuestros diputados, que son hermanos, son del mismo partido, están peleando por el poder político, por una facción. Están. Eh, eh, prácticamente diciéndole al pueblo que es más importante ten, estar en el poder desde una facción porque están en el poder y seguirán en el poder pero se siente que si es, es Leonel no soy yo y si otros dicen si es Danilo no soy yo pues yo no soy de esa cuadra es penoso muy penoso y muy penoso vimos cómo se maltrató cómo utilizaron eh, la fuerza pública sabemos que esa fuerza pública simple no no no acudió y e hizo lo que hizo porque eh, porque sí porque quiso hacerlo no aquí ningún militar ningún policía ningún guardia toma una medida de esa magnitud si no es eh, bajo una autorización bajo una orden Yo creo que estas personas, según ellos, tenían autorización. Pero sí nos tranquilizamos porque a la marcha B le dieron lo suyo, a los pobres pobre cañeros le dieron lo suyo. A O sea que parece que es una, parece que eso es eh, lo normal. En esa, en, aquí, eh, según la democracia que existe en este país, tenemos derechos, tenemos deberes sobre todo tenemos derecho a la protesta, si tenemos si tenemos en sí un permiso como lo tenían ese, como lo han tenido todos los que han hecho protestas y han hecho caminata, tienen su permiso, porque yo no entiendo cómo en este país la, la el interior y policía le da un permiso a una, a una persona para que hagan unas manifestaciones y a la mitad de las manifestaciones ya se, han, ya se han melido y es porque la presencia de los militares... Sí, en, en este caso yo vi que ellos tenían un permiso de ayuntamiento, sí fue lo que no, pero ellos el, el, eh, del ayuntamiento pueden tener un permiso. Y, y, no, pero, los diputados, lo, y no los diputados, sino unos ¿quiénes jóvenes iban que iban a, que van a acampar. Campamento? Porque yo tengo los diputados sí. para estar en el Congreso o enfrente del Congreso no, no pueden necesitar permiso. Exactamente, porque ese, ese, ese, hay ese que trabajar en es su casa. Pero es deprimente y yo creo que nosotros eh, tenemos como ciudadanos llamar a la, a la reflexión y ver cómo la política dominicana está... Y prácticamente saliendo de, del carril de lo que para lo que es, es su función en una sociedad como esta. No así Mira, a mí me preocupó algo esta mañana, cuando yo me levanté, y fue que leí un Twitter de Don Eli Pérez. Para ah, que tengan sí. una idea, Don Eli Pérez hmm. es uno de los reales precursores del turismo de los sí, años 60. Sí, sí, sí. Fue el que trajo el, el mis universo en este el país. Desde, desde los años 50, a finales de los 50, 60, don Eli, que ya tiene 80 y tantos años, ha sido la persona, yo creo, uno de los que más ha contribuido al turismo. Sí. Cuando no se hablaba de turismo en los años 70, 71, ya él estaba en eso, vivió en Estados Unidos. Es una persona con autoridad para hablar y es un ciudadano ejemplar. Fue ministro del turismo también, pero siempre en todas las actividades de su vida, tanto en el sector público como privado, siempre ha llevado una un comportamiento totalmente eh, acorde a los mejores intereses del país. Y él, él emitió un Twitter ayer, en la noche, donde él dice lo siguiente, por primera vez, siento un grado de temor por la amenaza actual a nuestra industria turística, necesario actuar con presteza, inteligente para detener oleaje actual y recuperar parte del daño ya hecho. O sea, cuando una persona con esa calidad, sí, no. eh, te dice que ya se está preocupando, entonces... Eh, Debemos oírlo, lo que no sabemos de eso debemos ponerle sí, atención. Sí, sí, claro. Entonces, ya hay un asunto con el turismo, ya hay muchas cancelaciones, es una campaña que, que eh, realmente es no, es cierta, agresiva, no, que no es cierta, no, pero es muy agresiva. Hay canales como Fox, New York Times, que nos están dando durísimo. Entonces, si encima de eso, eh, las imágenes que se presentan, en el exterior Es un congreso dominicano Rodeado de militares como sí, Jopeta, sí. de esas Homer, de esas grandes sí, sí, Entonces, sí, sí. ¿qué va a pasar? No, ya, mira el, Van a decir que ni, es, No solamente el, el trato que le están dando los la en los hoteles Ya a nivel de seguridad, de inseguridad En ese país es insoportable Eso es lo que van a decir Mira cómo están sus, sus creadores de las leyes su, no, sus, no, si los diputados sí, no, no, no, El congreso, no, no. señores para que ustedes me entiendan, eh, para ustedes, un congreso de un país rodeado de militares, uh -huh. eh, tiene que estar pasando algo muy grave. Sí, sí, no, o sea, claro, claro, son claro. situaciones que. No no, es que, no estoy diciendo que eso sí. ha sucedido aquí, que haya algo tan, tan grave. Porque al fin y al cabo es una, un debate entre no, dos que, facciones. Y lo, pero y el, que, el caso es que ese debate en dos facciones a veces termina en dos horas. Sí, ya, con un acuerdo. Pero lo que te quiero decir es que, que el que lo ve de afuera, ve eso y dice: Oye, pero ¿y quién va a coger para allá? Mira, yo creo que Lionel y Danilo deben de reunirse y hacer lo mismo que hicieron en el 2015. Que, él, que hagan lo que tomen la medida Intereses que sea. Intereses de dos personas, dos facciones. Exactamente, ellos deben de reunirse, porque el problema fue que Danilo cambió la temática de su, de, de, de, en su cuanto a su accionar para, para esta, para colocar esto en la, en, en el, a nivel del, del, del Senado y, la, y de la Cámara de Diputados. Porque no me van a decir a mí que todas las cosas los movimientos que están haciendo el movimiento de Danilo y el movimiento de Leonel, ni Leonel y Danilo lo que, de que se, se enteran, que eso ellos se van a enterar mañana. Mira, tú no sabes qué. Lo leyeron en el periódico. No, que mira que introdujeron la la la, constitu, la la modificación a la Constitución y que tú puedes. No, ay, ¿cómo va a ser? Oh, pero vaya a ver eso la candy esa cosa. Sí. No. <risa> no. Danilo es el arquitecto de todo su movimiento, Leonel es el arquitecto de todo su movimiento de la otra pasión Los dos lo que pasa es que Danilo le cambió la jugada a Leonel para, que, para no verse feo, para no volver a darle la cara al país como se la dio cuando se comió el tiburón podrido. ¿Mm? Porque ahora no sé si seguro va a decir que la divina providencia, que el Señor que un día se levantó y vio una luz que <risa> atravesaba su, su, su, su, su, su ventana y de repente salió una imagen de, el, del ángel Gravel y le dijo, Danilo, tú tienes que seguir porque tú eres el Salvador. Entonces Danilo tomó, dice, no, entonces yo tomé la decisión celestial de ser el próximo presidente en el 2021. Si eso sucede, ok, pero mientras no suceda así, tienen que ponerse de acuerdo otra vez. No, pueden volver, no podemos convertir este país en un, un caos, en un desorden, en una seguridad, en una proyección de que este país no solamente es inseguro para la gente común y corriente, sino para los diputados que están internos hoy los jóvenes que andaban que acompañaban a los diputados que son peledeístas, pero no, ahí no había PRPistas, ahí no había nada de eso, todos los que estaban ahí eran PLDistas, que ahora están internos en el Darío, eh, me dan en, en una clínica, dos diputados de, de, de, de, de, de, de este país, o sea, cuando llega fuera de este Guerra, país, o no, no, no, no, no, no. Por eso es que tú pensaste que yo iba a, a pedir un, un autógrafo. Entonces, señores, lo que estamos diciendo es que ahora Fox, CNN, lo que cualquier cadena noticiosa puede decir eh, y presentar a Merán con, con, con oxígeno en Primero su... Primero la foto del Congreso con la yipeta. Con a Merán con un... Mire, este es un diputado, un flamante diputado de ese <risa> país. Mire cómo está agredido por sus mismas... Imágenes manas, hay de sobra. Imágenes hay de sobra para seguir acabando con este país. Imagen hay de sobra para seguir acabando con este país. Los artistas haciendo su función, haciendo su, su función de, de, de promover el turismo y los políticos dominicanos que son los encargados de crear la política pública para dar seguridad, para crear fuentes de empleo, para crear un sistema de seguro. Mira cómo están. Mira cómo están. Matándose uno por otro porque si este va o este no va, si el mismo partido que va a ganar. Danilo y Leonel no pueden dejar que esto siga así. Se le está yendo de las manos. Tienen que hacer lo que se debe hacer, salir de una reunión del comité político, qué decisión se va a tomar. Porque así, así como Danilo lo planificó, trayendo tres, tres senadores de la oposición, que ahora mismo dicen que no son de la oposición porque habían renunciado, ¿Mm? y un, una Cámara de Diputados tratando de introducir el, el proyecto sin pasar por el comité político sin decisión del comité político porque Danilo no se entera porque esos son ellos que están haciendo eso él no lo está haciendo ya desde mi, desde, mi, desde mi niñez, mi adolescencia estoy harto de ver balaguerada Mira. estoy harto de ver balaguerada tengan como lo menos un poquito un poquito de, de, de originalidad. Sergio. Dejen a Balaguer ya muerto, señores. Para, para que no te desesperes, dijo un funcionario ayer que todavía Danilo tenía 60 días para decidir, O sea, que no hay prisa. Uh -huh. sí. Vamos a tener 60, 60 sí, sí, días. Sí, va, bueno, vamos a tener 60 días y en esos 60 días acabamos con la imagen turística de este país. Y de todo, porque... ¿Y de todo. Eso fue tal, la inversión. Claro, sí, tal, ahora mejor. mismo. Es, las inversiones, así como tú dices, tienen que estar... Venga, vamos, esperate, vamos a aquí. con qué que con qué, qué no vamos a hacer con que qué no vamos a hacer el gracioso ahora mismo entonces señores no es tan sencillo como ustedes lo vieron ayer nosotros estamos estamos acostumbrados ya a ver imágenes ya de ese tipo porque hemos perdido esa capacidad de asombrarnos, hemos perdido esa capacidad de análisis también ya todo el mundo analiza, analiza de colores va a analizar dependiendo del color a quien te apoyando o a quién le esté mandando el cheque no, hay que pensar en la República Dominicana, hay que pensar en nuestros futuros profesionales como el, como el que se graduó recientemente, Ezequiel González Jr. ¿Mm? que tiene que tener un futuro? No puede ser que esos muchachos estén graduándose con honores y siendo así, nosotros invirtiendo dinero en nuestro país, en, eso, en, eso, en esos profesionales, para que su única misión es querer irse de este país, querer irse de este país la gran mayoría de estos, jóvenes, de estos jóvenes brillantes lo que quieren es graduarse e irse de este país eso da pena y vergüenza ¿por qué? porque para ser profesional aquí para dirigir este país no es necesario tener un PHD ni una profesión, no, simplemente ser diputado ser senador ser presidente de la república es una profesión ¿qué tú eres? ya en la cédula de en la cédula de Radilo me dice no, dice, no dice ingeniero, no es. licenciado en economía. Licenciado en economía, no dice el presidente. Porque ya es una profesión. Eh, diputado, es una profesión. Y una profesión es lucrativa. Entonces, señores, señores, a este país tenemos, tenemos que aportar todo. Lo, la político los religiosos, todo tenemos que aportar. Porque nosotros, Estamos llegando a un punto de no regreso. Estamos llegando a un punto de no regreso y eso no es fácil Vamos a la pausa.